El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 y es una oportunidad perfecta para reflexionar sobre las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave afección que se encuentra en constante aumento en todo el mundo. El Instituto de Seguros de Jujuy te invita a participar de la Semana de la Diabetes, del 14 al 19 de noviembre. Actividades para toda la comunidad. Informes e inscripciones, área de prevención y promoción de la salud. La Valle 358, lunes a viernes, de 7.30 a 13 horas. Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.